Un buen día, ahora vamos a ver cómo importar estilos en el Pro. Los estilos los podemos descargar en Esri Styles. Por ejemplo, en Argis Pro tengo una capa de puntos. Voy a aplicar una simbología. Hago clic derecho, Symbology, Symbology for Unique Values, agregar todos los valores. Y ahora voy a aplicar una simbología para cada punto suponiendo que en la galería no encuentro los puntos que requiero puedo agregar una nueva biblioteca de símbolos para lo cual voy a ir en el menú insert en styles en add add styles aquí tengo las bibliotecas descargadas desde early styles por ejemplo environmental ok y tengo nuevos símbolos para los puntos Como ustedes podrán ver. Y así puedo agregar nuevas bibliotecas. Espero que sea de su agrado. Si les gustó no olviden de seguirme en todos los medios sociales. Gracias.